Dios, madre del amor hermoso Pero tú te has quedado, tío, tú te has quedado Joder, joder, joder, ¿qué pasará, tío? ¡Bola! Ni, ni Battlefield, ni Call of Duty, ni hostias, a mí me pones con esto. Y una bola... Y el tacto también, esta sí. más dura. Mola. Mola. Mola tío. <risa> Sí, que guapo loco. Ay, esto es agua loco como mola como mola yo no quiero nada más. ay dios no. va, loco mira más cambia cambiado de cara me ha dado tío mola La, guapo. dios Haces un arcanoide de esto, tío. Sí, y lo petas. Que me lo tengo que Se le puede dar con la cabeza. Mi madre me decía de pequeño que usara la cabeza y es lo que estoy haciendo. ¿Cómo mola esta mierda, loco? Oh, sí, sí, esto es lo que estaba esperando durante tantos putos años. Y hasta me habéis conseguido, hijos de la grandísima... ¿eh?